Hola amigos, cómo están? Saludos desde Fengxian, Shanghai. Y hoy les tengo una noticia un poco mala. <música> Hola amigos, pues, veníamos aquí en la motito y vamos rumbo a tomar un café hoy en domingo. Está no muy soleado, pero nos encontramos con que nuestro lugar de los pocos que hay aquí en Fengxian favorito, bueno, favorito porque era el único, este está cerrado. Vean. ...abandonaron todo esto... ...esas mesas... ...este, las dejaron... ...de hecho aquí... ...este es el lugar que le llamábamos Chernobyl... ...porque bueno... ...de por sí estaba desocupado... ...pero... ...pues no a este nivel... ...entonces... ...pues vean... ...este es donde hicimos por ahí... ...de hecho hace como un mes... ...yo creo... ...dos meses... ...no, como un mes... ...hicimos un barbecue... ...aquí al que era el dueño... ...o el manager... Eh, le dijimos que si nos podía organizar una como cena Para, para algunas personas de la escuela, del trabajo Y de hecho nos lo hizo, lo organizó Vean, A ver si se ve por dentro eh, Y esa vez estuvo bien, o sea, cada persona nos hizo todo el barbecue Ven, ahí adentro está el piano De repente tocaban ¿ven? La guitarra, todos los vinos Y arriba también hay una como... Era como una sala de juegos, pero con puros, así como cigar, coffee, ¿cómo se llama? Donde la gente va para fumar los eh, puros. Y bueno, total que esa vez que venimos hace como un mes o algo así, mes y medio, nos organizó todo el barbecue aquí, puso las mesas aquí afuera. Este, de hecho, eso tenía como tipo bardita, así padre. Y estuvo bien, y ahí dentro hay una como mesa de billar y... Hay karaoke, esa vez incluso nos hizo eh, el karaoke como parte del deal. Y estuvo bastante bien, pero ahorita ya cerró. Y vean, de hecho hace como dos años vinimos a, también acá. Y esa es, bueno, lo que queda de la terraza. Vean. Donde, donde nosotros vivimos estamos como que de ese lado que son las villas pero ahí tengo un otro video que les enseño más o menos el precio de las villas y cómo se ven pero de este lado ah there is David ¿cómo estás? sorry what do you say hola cómo estás por favor ¿no? señor <laughs> está uh, improving improving his uh, Chinese skills no Spanish skills ah uh, so what kind of uh, ah so les contaba que las villas de allá atrás 1, eh, How much that pesos, which 1,000 RMB for to what? Rent it. For what? For the villas? <laughs> ah, these ones. Ah, entonces las villas de atrás estaban a diferentes precios, pero estas de acá, lo que yo sabía es que. So they're about like 1,000 RMB no, no, no. to rent it. This cost yeah. Dice que esta pues, es como mil yuanes. Y esos mil yuanes son como 150 dólares. 150 dólares, yes. Yeah, correcto. For a rent a month. Yeah por la renta al mes, como que de esas casas, pero son como locales, ven Esas sí no son villas. just Test chilindera. Eh? Yeah. But of course it's not easy to rent to foreigners. Hm, mm. because? because the Chinese will get it. The Chinese will because uh, they fire health they'll use some excuse that these kind of apartments cannot be rented. Hm. Mm. Yeah, but why? I mean like from their side of from, from from our side. side from Ahora mm. bueno, dice David que a veces ponen peros para rentarlas a los extranjeros. Wow, David. Be? Because, for example, uh, they would use registration permit. They would use uh, this was given to them by the government as their own. They can't sublet it, for example. Ah, uh, okay. Like dice porque se les dio originalmente como parte del gobierno a estas personas, tal vez, y no es como que lo puedan subrentar. Pero bueno. Pues sí, es la gran diferencia, incluso aquí dentro de la misma Fengxiang. Sí. No hay problema. ¿Cuál? Ah, esos son big... ah, Dice que estos sí se pueden rentar de allá. Y es lo que les contaba hace tiempo: eh, que lo que dicen es que toda esta zona de Fengxiang eh, había un, como digamos, presidente municipal o la persona que estaba a cargo de este municipio. Eh, de inicio le metía mucho dinero, o sea, había grandes inversiones. Y por eso hubo muchos proyectos que se veían como que bien a futuro por venir. Pero de repente esta persona se metió en rollos de política y así. Y lo sacaron. Entonces, cuando lo sacaron, pues todos los proyectos se quedaron como en stand-by. Y pues ya no tuvieron los beneficios financieros. Y entonces, por lo tanto, muchas de estas otras vías que por ahí les conté, que estaban abandonadas. Eh, por eso, porque ya no recibieron los, el soporte financiero. Pero sí, bueno aquí es Fengxian y de hecho eh, Bueno el otro día que fuimos ahí al... When we go to the subway, the line 5 yeah. How do you, how do you see? is the subway station yeah. No, pero... So what I was saying is like um, They just recently opened the subway Yeah So it's actually yeah. much awesome. more like 20, uh, 20 minutes 15-20 minutos de aquí, yeah. en taxi direct. Sí, de aquí tomas, de aquí tomas el, el autobús y estás ahí como en 20 minutos. Y bueno, está como que nos acerca un poco al metro, a la estación de metro, la Metro 5. 25 RMV en Dida. Ah, 25 yuanes en Dida, como que es el Dida chino, ¿no? 25 yuanes. Ajá, 24 four US. Four, okay, four US. 3, ajá, 3, ya, yeah, como 4 US. Y pues bueno, eso por lo menos el otro día que fuimos al mall <risa> el otro día que fuimos allá al mall de se llama Baolong aquí en Nanxiao eh, pues había mucha gente, yo creo que eso fue a, a, a rasgos del nuevo metro que abrieron entonces se supone que ahorita toda la plusvalidad de las casas de acá estará subiendo y como que hay entusiasmo digamos, de repente se ve por las gentes las gentes, las, la gente eh, bueno pues nada, mostrarles, mostrarles esta zona. You're having a good time, no? Yeah, yeah. Bueno, pues nada, por así aquí en Feng Y eh, pues veremos en un par de meses, a ver, a ver... Nayar, uh, esperemos en un par de meses a ver qué tal, eh, si es que ha traído movimiento el nuevo establecimiento del metro. Ahí eh, los dejo con mi mentira. Alright, so say bye, ¿no? Oh, bye bye, ¿qué tal. En tu mejor español, en tu mejor. En mi mejor español. Gracias. Gracias. <laughs> gracias. García, ¿no? García. Es no García. García. García, como mi último nombre. Saludos, amigos, que estén bien y nos vemos a la próxima. Adiós.